Bueno, eh, Yasmín nos, nos va a hablar hoy de la sostenibilidad de, de la red de la diversidad en Bolivia. ¿no? El nombre completo de Yasmín es Yasmín Carolina Quisbert Llanes, es parte del equipo de coordinación de la Casa de las Culturas Huayna Tambó, El Alto, Militante de la Red de la Diversidad y el Tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia. Yasmín es comunicadora popular. Ustedes ya hemos tenido aquí la oportunidad de disfrutar de su trabajo. Yo además le añadiría que se ve que es una apasionada de la radio. ¿no? Eh, este, trabajadora cultural y estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación. Y pues nos va a compartir las experiencias de la Red de la Diversidad en cuanto a la economía de la reciprocidad y la redistribución para el fortalecimiento del trabajo de los proyectos. Y bueno, pues eh, dejo con ustedes a Yasmín, ustedes ya saben que eh, tenemos una parte de exposición y después eh, también esta oportunidad de hacer esta charla de evolución, preguntas, todo, que este siguen siendo muy ricas. Y pues estamos puestísimos con muchísima atención para escuchar a Yasmín. Muchas gracias. Yasmin. Gracias, gracias Eric gracias a todos pues, quienes se han convocado también a este espacio. Eh... Como ya lo mencioné, yo soy parte de la red de la diversidad aquí en Bolivia, pero del equipo de coordinación de Tambo y ahorita les voy a comentar uh -huh. por qué me hace importante eh, compartir esta estrategia, más que todo de la sostenibilidad de nuestro espacio, de nuestros espacios, eh, con estrategias comunitarias. Entonces voy a compartir un, un pequeño PDF, creo que se apaga mi cámara cuando, cuando trato de compartir algo, pero eh, no sé si lo están viendo. Que me diste? Sí, sí, se ve, tu, se ve tu presentación. Ah, muchas gracias. Eh, bueno, eh, lo que ya les voy a compartir son los mecanismos de redistribución y reciprocidad de la red de la diversidad en Bolivia. Eh, ¿Cómo nace la red de la diversidad? Eh, bueno, nace a partir de Guaynatambo. Esta es la casa donde yo trabajos hago parte eh, aquí en la ciudad del Alto en el departamento de la paz en Bolivia Guayna tambo nace ya hace 26 años eh, con una articulación de jóvenes que venían de vivir procesos de transición de la dictadura a la democracia pero también eh, en estos auges del pensamiento neoliberal entonces ahí es una articulación de jóvenes de la ciudad del Alto que hacen brotar este espacio como la casa juvenil de las culturas Guayna tambo hace 26 años incluso la casa es mucho más vieja que yo. Eh, eh, este espacio, eh, después de 10 años, ya un poquito más de 10 años, 2006, eh, nace una segunda casa en otro, en otro departamento de aquí de Bolivia, que es en Tarija, es la Casa de las Culturas Yemba Tirenda, y en 2009, después de los de una serie de sucesos muy tristes que pasaron aquí en el país más que todo con el tema del racismo en Sucre eh, nace la Casa de las Culturas Sipastamo y así, de esa manera, estas tres casas hacen brotar lo que es la red de la diversidad, que actualmente son 12 organizaciones quienes somos parte, eh, entre casas de las culturas, espacios culturales, eh, pero también radios comunitarias quienes hacemos parte de la red de la diversidad, trabajando en cuatro ciudades del país y pues en ocho regiones. Eh, ahí estamos como Huayna Tambo, eh, la Casa de las Culturas Yombatirenda en Tarijas y Pastambo en Sucre o Iguanahuasi que es un colectivo de mujeres que trabajan en Incahuara que es al norte del Departamento de La Paz en una comunidad de los Yungas Itaú Teatro que es un espacio eh, donde se trabaja el tema del cuerpo eh, Nereta Movimiento Artístico allá en Tarija donde se trabaja el tema del moralismo, Barro Colorado la comunidad Intipaxi aquí en Distrito 8 del Alto Flor de Tarwi que es un, un brotecito desde las experiencias de alimentos en la región del lago y esta lucha por preservar los alimentos nativos. El territorio cultural ñandereco, que es un, un espacio de convergencia de varios colectivos, colectivas que se han unido en Tarija, no solo desde el arte, sino desde la artesanía. El Centro Cultural Aragua en Villazón, que es un brotecito que se está dando a partir de dos compañeros que, que, están, que eran parte de, de la Cipastambo, pero ya yéndose a su lugar de origen, que es Villazón, al sur del, del país, han hecho brotar este espacio cultural. La Casa del Loco en Tupiza, que es igual una región al sur, al sur del país. Eh, la red de la diversidad eh, somos todos, todos nosotros que también hacemos parte de Cultura Viva Comunitaria, del tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia y también hacemos parte de eh, la red de Cultura Viva Comunitaria Continental. Eh, y, y aquí inicia las pregun la pregunta: así como eh, nosotros desde Huayna Tambo, eh, ya con 26 años nos hemos ido preguntando, ya, bueno hace cuando se iba a cumplir los 20 años de Guayana Tambo, se hizo la pregunta, ¿cómo es que teniendo los recursos tan limitados, porque no, no tenemos financiamientos externos, eh, teniendo los recursos tan limitados, teniendo eh, eh, esa, entre comillas, mm, no tanta sostenibilidad en temas económicos, eh, ¿cómo es que se ha logrado? Eh, eh, fortalecer y que la casa no muera después de 26 años, pero aparte de que la Casa de las Culturas guaynatambo no muera, ¿cómo es que se ha logrado aflorar y juntar a más colectivos y ha logrado brotar la red de la diversidad? En la red de la diversidad trabajamos en cinco áreas de trabajo uno, que son las casas de las culturas, eh, que son todas las estrategias territoriales, ferias barriales, eh, trabajos con el territorio, se hacen festivales, se hacen eh, presentaciones, talleres, todo hacia los barrios, los territorios. Eh, esas son las casas de las culturas. Eh, la otra área de trabajo son la comunidad de saberes y aprendizajes y las sistematizaciones. Y en esto es todo lo que tiene que ver en formación, en talleres, en trabajo de sistematización y de investigación donde salen algunos textos que hemos logrado publicar y a la par también de esto, eh, juntito con esta área de trabajo de, de la comunidad de saberes y aprendizajes nace la escuelita del vivir bien para niños, para guaguas que lo sostenemos aquí en la casa y la escuela del vivir bien para grandes se puede decir que se trabaja con otras organizaciones otra de las áreas de trabajo es el tema de eh, comunicación y eh, proyectos multimedia. Nosotros tenemos tres radios en tres diferentes ciudades. Una está acá en la ciudad del Alto, donde yo soy parte, en Huayna Tambo, otra está en Sucre y otra está en Tarija, radios de sostenibilidad comunitaria. Eh, pero aparte tenemos un periódico multimedia, eh, tenemos eh, unos periódiquitos que, que, que, sa que sabemos publicar eh, y sacar una productora donde apoyamos a algunas bandas a que saquen su disco, bandas eh, nacionales, grupos nacionales, eh, eso en tema de comunicación y multimedia. El cuarto es eh, las economías de reciprocidad y redistribución a lo que hemos llamado la Illa. Y pues el, quinta, la qu el quinto punto, la quinta área de trabajo son los tejidos de cuidados que hemos logrado fortalecer con la pandemia, el tema de una red de tejidos. Tejidos de amparo y de cuidados entre los colectivos para un sostén desde los alimentos, desde los medicamentos eh, y pues eh, eso se ha fortalecido en pandemia y hemos logrado en esta red de tejidos de cuidados, eh, aparte de la red de la diversidad, trabajar en esto, sumar al tejido de cultura viva comunitaria de Bolivia que trabaja pues, más ampliamente y con diferentes actores y colectivos y colectivas. Esas son las áreas de trabajo, ese es el trabajo que realizamos como red de la diversidad y pues ahí de nuevo la pregunta es, y la que nos hemos hecho a nosotros, nosotras también, es el tema de cómo después de 26 años hemos logrado sostener todo esto. Eh, eh, con Siempre a las justas, <ríe> siempre andamos a las justas, siempre andamos... Eh, chequeando cada mes cómo vamos a hacer con el sostenimiento de la radio, el pago de la antena, de la luz, pero también el sostenimiento de la casa, de las actividades que tenemos, incluso el tema de, de quién nos prestamos luz en afuera cuando sacamos, qué sé yo, eh, a la plaza, un festival, una feria, el pago de la luz o no, de quién nos prestamos. Eh, todas esas preguntas que nos hemos hecho después de 20 años, hace seis años, <risa> después de 20 años, eh, de cómo se ha logrado llegar hasta acá, es eh, esto que les queremos compartir, eh, pues el trabajo de sistematización se ha realizado en el cuarto, la cuarta área de trabajo a la que hemos denominado la illa Economías de Reciprocidad y Redistribución. ¿Qué es la illa Es nuestro sistema de economías de reciprocidad y redistribución. ¿Por qué se llama Illa? Eh, bueno, no sé si en todos los lugares eh, en, en, en los otros países tienen este nombrecito que se les da a, al primer brote de las semillas. Cuando sembramos nosotros, nosotras, eh, más o menos, por ejemplo, en esta región, en diciembre, eh, eh, empiezan a brotar, a hacer los primeros brotes de la semilla, entonces empieza a salir el tallito y, un, y una hojita. A eso se le llama illas, es, es ese chiquitito que ya es sin ser todavía lo que es. O sea, nos asegura que va a haber eh, producción, que vamos a poder cosechar en febrero, eh, pero todavía no es. O sea, es ese chiquitito, es esa que llamamos muchas veces esperanza eh, nos asegura eh, lo que lo que va a ver entonces le hemos denominado la illa porque es ese brotecito que toca criar todavía eh, y en esto que hemos denominado la illa han venido diferentes eh, discusiones que hemos tenido al interior de, de la red de la diversidad de, de, del, del equipo de, de Guaynatango, es este sistema la Illa, de estas economías de reciprocidad y redistribución eh, son eso que tenemos que crear porque estamos también conscientes de que no podemos salir eh, del sistema económico dominante y hegemónico somos conscientes de eso. Nosotros, nosotras, de las diferentes regiones, somos conscientes de que hay un sistema económico dominante, hegemónico. Eh, pero eso no quiere decir que no podemos crear alternativas para hacerle frente. Pero tampoco podemos hacer que, y estamos conscientes de eso, tampoco podemos hacer que estas alternativas compitan con esa economía hegemónica, eh, porque sería mucho, la aniquilaríamos, entonces por eso decimos que no, no la vamos a llevar a competir con esta economía eh, dominante hegemónica, pero es esa alternativa que vamos a ir creando. por eso es la Illa, contiene todo lo que nosotros creemos en términos económicos que debería cambiar, entonces, y, y eso, esos diálogos, esos argumentos, eso es lo que nos ha llevado a trabajar este sistema, eh, desde la comprensión misma de las economías que nos han heredado eh, nuestras culturas mm, andinas, pero también que se sostienen aquí en las ciudades desde los sectores más populares. Entonces, esta illa eh, ha logrado eh, llevarnos a esas discusiones sobre economía y pues eh, llevarnos a pensar cuáles son las economías dominantes y cuáles son las economías de reciprocidad. Entonces ahí hemos realizado un balance para mirar. Eh, este ese trabajito igual ya lo hicimos, eh, si más no me equivoco, en el último tiempo. Módulo acá era cuáles son esas economías dominantes, la economía lineal, eh, la mercantil que, que se proyecta en cosas, en objetos, es de consumo, eh, trabaja desde la escasez, eh, desde la competencia, desde la fragmentación, desde la acumulación. ¿Y cuáles son las economías de reciprocidad que están bien ligadas a nuestros sectores más populares, eh, ligados también a nuestros pueblos indígenas? Eh, son las economías de lo relacional, el proyecto de vínculos de lo tangible e intangible. Aquí el anterior compañero que, eh, de la anterior charla eh, decía eso no hay. Cuando decían no tenemos mucha mm, sostenibilidad en lo tangible, eh, es cierto, es muy, en muchos casos no se puede Pagar o competir o pagar eh, sueldos, todo eso. Eso es lo tangible. Pero lo intangible es el proyecto de vínculos que los compañeros de la anterior exposición han creado. Es una economía muy fuerte y es una economía... Eh, muy propia de nosotros, de nosotras porque no se trata de lo que podemos palpar en temas de intercambio monetario sino esta economía, esta riqueza que se puede dar a través de los proyectos de los vínculos que se pueden realizar y solo eh, a través de estos vínculos existe el disfrute eh, nuestras economías eh, muy ligadas al, a los sectores populares y a, las, a los pueblos y naciones indígenas no es de la escasez, no trabaja como el mercado porque en el mercado le interesa interesa Al mercado, al sistema hegemónico de economía mundial, le interesa, eh, habla, se habla desde la escasez, porque mientras menos hay, más valor tiene. En cambio, en las economías de reciprocidad son las economías de la abundancia. Eh, tenemos. Y a partir de esta abundancia, lo que generamos son redes para compartir y proyectos de vínculos. Eh, no tenemos eh, riquezas eh, en la acumulación, sino también en estos proyectos de vínculos que podemos generar. Por eso en los pueblos, en, en los diferentes sectores, es muy importante también el tema de la fiesta, porque en ahí repartes, o redistribuyes eh, tu abundancia para generar estos proyectos de vínculos que terminan siendo esa riqueza intangible que termina amparándote. Entonces, desde estos conceptos de redistribución, del holístico, de compartir, de la abundancia, del disfrute, que no hemos creado, y eso me parece bien importante, nosotros como Red de la Diversidad, como Huayna Tambo, somos conscientes también de que no estamos creando nada, estamos recuperando lo que ya hacíamos antes y estamos vigorizando desde procesos en chiquito que nos están ayudando a sostenernos tantos años. Ya somos 26 años. Entonces, a partir de estas discusiones, de este marco así chiquito, porque la... la las discusiones se hicieron de años y seguimos discutiendo el tema de las economías. Eh, hemos sacado un textito eh, a partir de esto y pues eh, esto tampoco es un trabajo solo mío. Eh. Ahí tengo mis, mis compañeros eh, que han trabajado desde la fundación de la casa, entonces están, eh, estamos yendo, creando, creando también esta, esta otra forma y esta propuesta, esta alternativa frente a los modelos eh, hegemónicos dominantes de la economía. Eh, pues... La Illa, que nosotros trabajamos, y más específicamente las economías de reciprocidad y redistribución, trabajan en tres alas. Eh, uno es la reciprocidad, eh, la reciprocidad porque exige eh, un, un escenario eh, de igualación, pero igualación como armonía. Entonces, en estas economías de reciprocidad y redistribución, en el tema de la reciprocidad está la, la igualación, en ahí están las actividades que realizamos como los trueques, no sé si en las otras regiones, ahí sí me pueden cortar, si, si, si tienen otros nombres, el trueque aquí es el intercambio pero el intercambio desde la compensación. Yo eh, puedo, eso se hacía mucho antes aquí en esta región, y sobre todo en este territorio donde estábamos, se, se realizaban los troques de alimentos. Yo entrego, eh, que sea una carga de papa por una carga de haba, porque yo tengo mucha papa, el otro es productor de haba, entonces así diversificamos también nuestros alimentos. Entonces ese es el troque. No tiene una escala de valor, eh, la escala que creo, eh, no que creo, la escala que se utiliza es la escala de la satisfacción entre ambas personas. Que ninguno se quede con menos y que ninguno también, ninguno quede de bien. Hola. ¿Perdía Yasmín? ¿O soy yo el que está perdido? Sí, no, ya no está, ya está viendo, por porque eso genera ah. mecanismos eh, eh, que cuando Yasmin, miramos Yasmin. el tema de la reciprocidad, le debiendo tanto porque empieza. Eh, Perdón. Es que te fui. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos bien. Entonces, si quieres eh, como regresarte eh. un minutito, <risa> nos explicaste. De lo que era el trueque y que era solo, no solamente la compensación, sino también el que nadie se quede y ya ahí nos quedamos, ¿no? Este... Ay, eh, perdón, eh, ahora sí voy a volverla a compartir y ya voy acabando. No sé si me escuchan ahorita. Te escuchamos muy bien entonces en esto de la y voy apurando también el paso en esto del tema de la reciprocidad de la igualación es muy importante el tema de que no sea eh, no genere... Mmm, asimetrías en tanto eh, sea una dependencia de uno al otro es muy, muy importante la reciprocidad no es igual como decimos que el padrinazgo el padrinazgo es cuando eh, alguien que tiene más le da a alguien que tiene menos y genera un mecanismo de dependencia no las, los, los sistemas de reciprocidad son estos sistemas de igualación que se trabajan en las comunidades también entonces ahí está el trueque el pasanaco, el pasanaco es algo que se juega aquí mucho, que es como un sistema de fondo de inversiones eh, que reúne a, a, a, a 12 personas o a 10 personas. Eh, lo que se hace en el pasanaco es que cada mes una persona, eh, todas las personas ponen un tanto. Nadie puede poner ni más ni menos. Acuerdan un tanto. Un, un, es un tema de igualación también en los aportes y se le entrega este monto a una persona. Son como fondos de inversiones, pero entre iguales y que se trabajan en un sistema por fuera de los bancos. Eso se juega aquí eh, en, en las ciudades, incluso en las clases altas, pero es algo muy ligado también en nuestras culturas. El PASANACU eh, se agarra eh, y a, a cada persona, digamos que somos 12, cada mes le toca una persona diferente. Entonces, ¿sabes qué mes te va a tocar? Y es como un fondo de inversiones que te entregan eh, también a partir de las redes de confianza. El PASANACU es algo que lo jugamos nosotros como red de la diversidad y al que ya hace varios años se ha unido el Tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia y ya son 40 grupos los que juegan en cuatro grupos diferentes y es un fondo de inversiones para los equipos. Entonces, nos nosotros ya sabemos que nos va a llegar que se en abril nuestro pasanacu son 10 personas que andan 100 bolivianos, nos llega 1000 bolivianos y tenemos para invertir 1000 bolivianos en algún proyecto o compramos equipos de radio. Entonces son fondos de inversiones de un sistema de reciprocidad. Ese es el juego del pasanacu que es no sé cómo, si se jugará ahí, eh, en los otros países el otro es la rutucha que este igual es, es bien importante la rutucha es un sistema de economías de las guaguas para las guaguas eh, qué es lo que se hace cuando las guaguas nacen eh, en la comunidad eh, cuando esta guagua ya ha demostrado que no va a morir, que, que va a seguir en este mundo, así se, se mira o sea, se, le, se da unos días para ver eh, cómo se va ha enfermado, entonces cuando ya se asegura su escadía en este punto de pelo, o sea, se, se hace una pequeña fiesta y a la ua, ua, ua, ua. Agua, se le corta un mechoncito y e entrega un algo para la guagua. Pero este algo es un algo que le incierte en la economía de la comunidad. Entonces eh, se le entrega ovejas, se le puede entregar, qué sé yo, eh, no solo animales, sino alimentos, semillas. Entonces, esta rutucha nosotros la manejamos en la red de la diversidad cuando sabemos que va a ingresar un nuevo colectivo eh, a la red y este colectivo ya ha demostrado en el tiempo que se va a quedar en la red, va, se va a sostener en la red. Nosotros hacemos una rucha, pero en lugar de darles ovejas, semillas, eh, les damos equipos. Entonces, todos los grupos le dan equipos para que se sostenga en una red eh, de economías, pero también desde las reciprocidades. Entonces, ese es el trabajo que se hace en las rutuchas ligado al tema de la red de la diversidad, los trabajos comunitarios como son la MINCA, el AINI, eh, y también eh, en estos trabajos de Laini es el yo te doy y tú me das, yo voy a trabajar a tu chacra eh, eh, en esta época de siembra y al año tú vienes a trabajar a mi chacra en esta época de siembra. Entonces son esos las, eh, los trabajos desde las economías de reciprocidad. En las economías de redistribución tenemos lo que son nuestras cajas de ahorro y préstamos que hemos logrado eh, sostener un un sistema de caja de ahorros y préstamos que se llama Maloca le hemos denominado Maloca eh, donde vamos nosotros nosotras de la red de la diversidad eh, aportando en esta caja de ahorros, nosotros nuestras familias en redes de confianza y lo que hace esto eh, no solo trabaja como una caja de ahorros una caja de pensiones para los del equipo de la red sino trabaja como un ente eh, de, de fondos de inversiones también. Entonces, este igual como que tiene un ala, estos desenglosan y tienen alas más complejas, así les voy a dar a, a, a grandes rasgos para después las preguntas. Estas son las economías de reciprocidad, de cómo trabajamos en reciprocidad desde la igualación, desde nuestras actividades, porque qué sé yo, nosotros aquí tenemos en a que eh, ah, no. Eh, nosotros tenemos aquí en Guaynatambo eh, un catu y generamos trueque de libros, el intercambio de libros. Entonces generamos eh, trueque en cuanto a alimentos cuando vienen productores y productoras. Eh, trueque en la Escolita del Vivir Bien, nosotros aquí en la Escolita del Vivir Bien eh, tenemos profesores profesoras para las guaguas de los productores y productoras después de la cancelación de, del año escolar y también después de todo lo que ha acontecido aquí en nuestro país, específicamente en temas educativos, nosotros hemos abierto un espacio para los guaguas de los productores y las productoras de aquí, donde eh, tenemos maestros, eh, profesores, profesoras que trabajan al trueque. entonces los productores y las productoras muchas veces no nos dan dinero, nos truquean eh, este espacio de formación por alimentos, entonces sabemos que nuestra mensualidad nos pagan con papita, no tenemos que comprarnos papa ese, este mes en, para nuestra casa, nos pagan con papa, cebolla, zanahoria, entonces tenemos así como que nuestra canasta familiar eh, subsanada en este sistema de trueques y nosotros a cambio eh, eh, ofertamos, ofrecemos estos servicios de, de enseñanza y apoyo pedagógico para las guapas. Entonces es, son estas actividades de reciprocidad, las actividades de redistribución que vienen más estructuradas en esto que es la maluca y todo eso se trabaja en el tema también de los mercados y ferias. Nosotros como Red de la Diversidad eh, hemos logrado aperturar CATUS y canastas. Nuestros CATUS son nuestras tiendas, o sea, así lo hemos denominado los CATUS de la Red de la Diversidad, son las tiendas. Eh, como ya les había mencionado, teníamos una productora donde apoyamos a grupos, bandas. Eh, eh, de locales para que saquen sus discos, eh, escritores alteños, eh, escritores jóvenes para que saquen sus textitos. Entonces, todo eso... Eh, se lo vende en estos catos y así se sostiene también la productora para poder seguir produciendo en estos catos hemos logrado introducir a productores y productoras de baja escala de alimentos eh, nos llegan desde otras ciudades otros departamentos pero otras comunidades también. Eh, una diversidad de alimentos, entre café orgánico, miel, eh, galletas de tarwi, trabajamos con la red del tarwi y, y hemos abierto este espacio. Para generar estos sistemas de reciprocidad también, porque podemos hacer en muchos casos eh, generar trueque po, eh, entre alimentos y servicios. Entonces, nos llega una muy buena miel de productores, de una familia de productoras que conocemos, productores, tratamos de truequear, qué sé yo, esta miel por algo que nosotros, nosotras producimos o nosotros, nosotras hacemos. Entonces, no necesariamente circula el dinero, sino van circulando estos mecanismos de reciprocidad y de distribución, eh, cosa de igualar y que nadie se quede insatisfecho tampoco. Entonces esos son los catus. Eh, eh, por supuesto que en los catos también tenemos estas reglas. Eh, por ejemplo, no vamos a, tenemos que no dar cobertura a, a, qué sé yo, a empresas eh, que, que trabajan eh, a desmedro del, del medio ambiente, digamos, no vamos a trabajar con empresas embotelladoras, no vamos a eh, trabajar con empresas tampoco que eh, de gaseosas, de dulces. O sea, tratamos eh, también de generar un lineamiento de qué productores y productoras vamos a fortalecer en estos espacios de los catus que están en las casas de la red de la diversidad y Ligado a eso, eh, tratamos de generar también alianzas con empresas ecosociales. Entonces, con ellos trabajamos también el tema de la alimentación. Esto así a grandes rasgos de todo lo que es las economías de reciprocidad y redistribución. Eh, creo que me faltan varias cosas que mencionar, pero más que todo yo quería, mi intención más grande, compartirles esto, eh, porque creo que hay una de las cosas que... Nos ha sostenido fuertemente a nosotros y es esto de el proyecto de vínculos de lo intangible desde las economías de reciprocidad. Eh, nosotros hemos calculado, nosotros, nosotras, no es que no tengamos eh, algunos financiamientos externos como que de algún proyecto que nos sale que nos pueda financiar los proyectos, no terminan financiándonos todo pero sí terminan sosteniendo algunas actividades que tenemos. Pero nosotros eh, calculando por año logramos hasta sostenernos en el 70% de... Eh, de la casa, de la gestión de la casa, de la gestión de nuestros bonos de trabajo, de la gestión de la luz, del agua, eh, de la antena, de la radio, a partir de nuestro trabajo propio y de nuestras economías circulares, eh, que se fortalecen con estos proyectos de vínculos intangibles. No hubiéramos podido llegar hasta aquí, hasta estos 26 años. Yo no hubiese podido conocer este lindo espacio que conozco eh, si no hubiese sido por la redes que generamos a partir de estas economías de la abundancia entonces eh, es como que un, un pequeño, un pequeño eh, ejemplo de lo que hemos hecho eh, pues por ahí si tienen algunas preguntas las respondo con gusto eh, hasta aquí mi presentación creo que así medio larga medio medio chenco como se dice aquí como que todo, con todo pero, pero sí, yo estaba muy emocionada de mostrarles porque, o sea, tenemos hartas cosas de decir de estas cinco áreas de trabajo, que me hubiese gustado informarles de las cinco áreas, pero creo que estas de las economías pueden ayudarnos porque es necesario mirar alternativas eh, de este hegemónico tan grande que nos está aplastando, pero que hay alternativas que se pueden y que no las tenemos que inventar porque están ahí en nuestras comunidades. Entonces eso, muchas gracias por el espacio también a, a, aquí a, a todos los de, los de redes. Así que gracias. No, Esmin, bueno, pues yo estoy encantado con lo que nos estás contando, este, con la boca abierta también, porque digo, eh, son más, eh, eh, este encantamiento es porque eh, a veces estos saberes que aunque están muy presentes ¿no? en, en, en nuestra propia cultura, nuestra vida cotidiana, pues es, nos los van quitando en la escuela, ¿no? Y nos bombardean con un modo económico, con un modo de sostenibilidad que no tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el otro modo en esta, que, este comparativo y nos van educando así, ¿no? Y este, cuando esta, estas formas de, de hacer, de, de económicas, digamos así, de, de, subsiste, de subsistencia y de, y de creación, que son muy bonitas, que son muy presentes, pues son las que vivimos a diario y con las que muchas de las organizaciones sobrevivimos o hemos sobrevivido varios años, ¿no? Entonces, este, que, muchísimas gracias por la pues por la síntesis, ¿no? Vemos que se quedó grabado, entonces está así para que cuando la queramos repasar, la repasemos. Este, de, de, mencionaste un librito en algún lado, no sé si, es, si lo tienen por ahí, lo puedes compartir, está buenísimo, porque yo creo que nos va a interesar mucho. Y bueno, pues eh, ahora sí que adelante con las preguntas, las participaciones, yo tengo muchísimas, nada más que las tengo que ordenar en la cabeza. Este, así es que eh, quienes están aquí, pues a ver quién quiere comenzar con las preguntas, comentarios a Yasmín. ¿No? A ver. No se anima nadie, voy yo. Eso, Blanquita, yo sabía que tú venías. Venga. Sí, oye, Yasmin, no, pues, uno, saludarte, agradecerte muchísimo esta charla, está buenísimo, estuvo maravillosa. Eh, entonces, a ver, yendo directo a las preguntas, yo lo que quisiera es, aunque de algún modo tengo idea por lo que decía tu relato, ¿te acuerdas cuando compartiste la historia? Eh, esa partecita que, que nos dijiste, pero yo quisiera preguntarte como que nos compartieras al uno o dos ejemplos de situaciones en los que el AINI ocurre específicamente con la radio, así como compartiste lo de la escuelita, ¿no? Como O sea, como está toda esta explicación de la economía de la reciprocidad con temas que de desde la antigüedad no tenían que ver con este, este dar y recibir entre alimentos, ayuda en la milpa, en la siembra, así. Ejemplitos de ellos, de ello ahora dentro de la red en la diversidad, eh, en, específicamente en la radio, ¿no? que es también, como entiendo yo, el proyecto centro en el que tú te mueves dentro de la red en la diversidad eh, o uno de los proyectos principales en los que tú colaboras. Entonces, ¿cómo esta economía de la reciprocidad ha, ha contribuido a mantener la radio aunque claro entiendo que justo la radio se ha sostenido porque es parte de esta red ¿no? porque es parte de todos estos como colectivos que conforman la red eh, no sé si me expliqué con la pregunta y tengo otra pero ahorita yo solo quisiera dejar esa, gracias super eh, bueno, así un ejemplo eh, de cómo hemos sostenido a partir del AINI eh, no, no sé si sea el caso, eh, a ver, uno, ¿cómo sostenemos la radio? Los programas de radio, porque vienen programas de radio a ser acá, eh, sostienen la radio. Son ellos quienes aportan a la radio con trabajo, con eh, actividades. ¿Y cómo los sostienen? Eh, que sé yo, viene un compañero, como lo decía el anterior compañero de la anterior exposición, eh, no vamos a poner reggaetón, eh, viene un compañero y propone algo que, Quizá en las radios de aquí no es, qué sé yo. Quiero hacer mi programa de música, de películas, porque es mi fuerte, porque es mi pasión que está con el otro. Le damos el espacio, confiamos en su proyecto y el compañero, a cambio, eh, no solo hace radio, sino hace gestión cultural. Entonces, aporta desde la gestión cultural y hace una actividad de cine en la casa que tenemos aquí el espacio, le damos el espacio. Y esa actividad de cine, esos aportes de las personas que vienen y que se generan en el cine, viene de hacia la entonces es como que no solo haces radio, haces gestión en el territorio, gestión cultural te damos el espacio eh, y lo sostenemos a partir de estas otras gestiones entonces es como que en ese dar y recibir otra de los quizá AINIS eh, que se podría llamar aquí igual del dar y el recibir en el tema de la radio es esto de los equipos que decíamos eh, cuando hacemos rutuchas eh, nos llegan equipos <ríe> malos, nuestros equipos son súper antiguos, pero cuando hacemos estos intercambios con, con otros espacios, puede que, por ejemplo, el anterior nos llegó un tocadiscos buenísimo de un, gru de un grupo que se estaba retirando eh, con el que podemos pasar todavía música y nosotros le dimos, aparte de eso, unos discos. Entonces, eso nos ayuda muy bien para la radio. Nosotros le entregamos unos discos originales que tenemos, de hace que tenemos guardados en la radio. Entonces, de esa manera, pero la radio se sostiene, eh, como digo, de gestión comunitaria porque son quienes hacen los programas, confían en la radio y en sus proyectos y en la casa en sí, sostienen la radio, sostienen desde aportes, desde actividades que hacen eh, y también desde todo el cariño que se le tiene a la radio, sostienen desde, desde ese rango eh, el tema de la radio. Entonces, eso con el tema de Ainis y también podría llamarse un tema de trueques. Porque nosotros le damos un servicio y ellos nos entregan también un servicio a nosotros. Eh, no sé si por ahí, Blanquita, te respondí la pregunta o necesitas algún ejemplo más. Hemos trabajado con, con cobertura. Por ejemplo, hay personas que nos piden cobertura, qué sé yo, para presentar el, el, la silpanchería que hay aquí al, al frente. Nos, nos, nos pidió cobertura a cambio de almuerzos, digamos. Nos da almuerzos el equipo y nosotros le damos cobertura de radio. Pero es la silpanchería de aquí, le conocemos, del bar, igual tiene 26 años como esta casa. Entonces, y, y también ellos nos apoyaron para una kermés que tuvimos con 40 platos de silpanchos a cambio de eso, de publicidad en la radio. Entonces, y con esos 40 platos que hemos vendido, ha sido de aporte para la escolita de las guaguas. Entonces, tratamos, como tú decías, no es solo la radio, sino que vaya girando y que se vaya viendo en una gestión, más allá de las radios, sino en una gestión cultural, eh, comunicativa y educativa, porque esas son nuestro, nuestro eje principal. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en la radio es cultural y educativo y comunicativo. Lo que hacemos en la Casa de las Culturas es comunicativo, educativo, cultural, lo que hacemos en la calle, en todo lado son esas tres líneas que nos siguen, y por supuesto nuestro lineamiento político de que pues tenemos que cambiar las cosas, Así nuestra propuesta es que hay cosas estructurales que hay que cambiar y picar de poquito, y la radio es un, un, un gran apoyo, creo que ha sido mi sostén también mucho tiempo, bueno, yo estoy aquí tres años. Tengo 24 años, entonces yo estoy aquí desde mis 21 años, pero sí hace mi sostén eh, muy fuerte en temas más políticos. Eso tal vez para compartir un poco más de mi experiencia. Gracias, Yasmin. No, sí, buenísimo. Yo le dejo la palabra a alguien más que quiera preguntar. Muchísimas gracias y muchas ganas de seguir conversando. Gracias. Mil gracias, Yasmin. Oye, pues a ver, aquí Gisela nos dice... Muchas gracias, Yasmín, por compartir todo un camino recorrido. Mi pregunta es, ¿cuántos miembros son de la red? Y si esta red de reciprocidad incluye o no al gobierno. Es decir, al Estado, o cómo es la relación con los grupos de poder. Si es que se han tenido que enfrentar alguna situación de desencuentro con los monopolios y los grupos de poder. Bueno, esa es una, ahí para que la vayas guardando, de todos modos está ahí escrita en el, en el, en el chat. Y la otra, pues de una vez, César, para que ya les conteste a los dos. Entonces, César, adelante con, con tu pregunta. Sí, pues, ma, eh, buenas este, días a todos y a todas de nuevo. Y pues nada más eh, el agradecimiento a, a la compañera Yasmí, pues todo lo que está, eh, y todo el paso que, que ella ha tenido junto con este proceso, que es una pues base... Pues de la cosmovisión, o sea, más, más que nada se arranca de esa cosmovisión eh, que tienen allá en, en Bolivia. Y lo que se me hace muy interesante, pues, es toda la situación que... que de ese mismo simbolismo que tienen los pueblos eh, originarios y todo, pues lo pone de una manera muy digerible, ¿sí? O sea, es netamente como... es como una... Un pasaje mágico al, al decirlo, pero mágico como un realismo mágico. Así lo, lo vislumbro en esa situación. Y en el que pues sí pone en, en, en enfoque no toda la, la situación de cómo se debe de, de llevar a cabo todas la, la, estas eh, redes recíprocas y, y lo demás. Y como también lo decía la, la maestra Blanca, o sea, todo esto cómo ha repercutido en la cuestión comunicativa. Y en general todos esos lazos, ¿no? todos esos lazos de, de apoyo, que pues sí es la, la base, pues, es la, la cosmovisión y el simbolismo. Yo veo mucho en esta situación, pero no como en una cuestión abstracta, sino una cuestión operativa, una cuestión que se está, eh, no tangible, ¿no? que a veces pues sí se ve que es muy abstracto o muy, muy metafórico, pero sí, se ve esta situación de, de el Olimp, como lo vemos acá en, en lo Mexica. Eh, es, es el movimiento, ¿no? Que siempre están en constante movimiento, ¿no? La, las cosas, ¿no? Entonces, eso es, es muy interesante. Gracias, César. Bueno, adelante, Yasmín. Gracias, César, qué lindo. Eh, sí, eso es, eh, creo que eso del constante movimiento es algo muy fuerte en contenido de cultura viva comunitaria. La cultura nunca está, está siempre en movimiento. Entonces, eh, respecto a lo que Hish, Hishem decía, eh, eh, ¿cuál, es, oh, eh, ¿cuál es nuestro...? Oh, ¿Incluye al gobierno? No, no incluimos al gobierno. <ríe> y, y no es por un tema... Eh, a ver, el gobierno, hemos trabajado con el gobierno, sí, en temas de la radio, pero eh, con estas publics que, que saca el gobierno para, qué sé yo, para el tema de salud y eso, porque en, es un derecho también, nosotros lo catalogamos, es un derecho poder acceder a estos fondos de gobierno por pasar publicidades eh, en temas de, de salud, en estas campañas de salud. Entonces, sí hemos trabajado a ese nivel con el gobierno, sí. Siempre Siempre en todas las acciones que tenemos nosotros, nosotras estamos en constante negociación con el Estado. Eso sí, nosotros no estamos extentos de trabajar con el Estado porque estamos siempre en negociación. Negociamos el espacio público, negociamos el territorio, trabajamos el tema eh, de, de esto, la territorialización, la apropiación del territorio de las comunidades, eh, de quienes viven en los barrios, rehabitamos los barrios, de los de aquí que están rehabitando este territorio desde sus comunidades, una de las cosas de la organización, uno de los fines es negociarle a los estados, a los municipios, la gestión del territorio para eh, el mejor aprovechamiento desde sus necesidades. Entonces, en ese punto sí, sí, sí, nos toca negociar con el gobierno y somos conscientes de eso. Negociar con el gobierno, negociar con los municipios, eso no quiere decir aliarnos con ellos. Hemos eh, tenido muy eh, recientemente un golpe de estado aquí en Bolivia, eh, con el que dijimos no vamos a negociar con el gobierno, pero eh, siempre sí tenemos esa relación porque estamos eh, disputando el territorio, entonces quiere decir que estamos en constante eh, disputa con el Estado. Otra de las cosas que si eh, ah, ¿cuántos somos en el red de la diversidad? Somos varios grupos, somos 12 pero de estos 12 somos así como una cosa de 30 personas eh, pero no quiere decir que haya así como un jefe que da así bonos a 30 personas, ¿no? Trabajamos desde nuestros espacios con estas economías circulares y generamos estos nuestros bonitos a fin de mes, nuestro, entre comillas, aguinaldo de fin de año y, y pues eso se genera desde los espacios la red de la diversidad, es ese entramado de gestión. Naciones compartitorio desde unas líneas, estas líneas que decís colonizadoras. Entonces trabajamos en red a ese nivel. En nuestros territorios, no individualmente, no sé qué otra palabrita llamarle, pero o sea, no podemos tratar de englobar todo. Trabajamos en nuestros territorios y nos unimos en red para generar estos lineamientos y estas estrategias más grandes a nivel nacional. Nos tenemos nuestros encuentros a nivel nacional también. Recién vamos a irnos a Sucre ya la siguiente semana encontrarnos con todos y todas para seguir trabajando en esto, en esto, discusiones sobre las economías, sobre cómo eh, disputamos al, al, los espacios, el territorio, sobre cómo hacemos estrategias comunicacionales y educativas y culturales que permeen mucho más en los territorios. Esas cosas de estrategias discutimos a nivel red, que somos una cosa de 30 personas. Eh, otro de los temas, si a estas economías incluimos al Estado, teníamos o tenemos un sistema de moneda que le llamamos poquitits porque por ley aquí en el país, no, no, o sea, el peso es el boliviano, eh, no, se, no puede haber otro peso. Nosotros tenemos una moneda... Eh, una moneda propia de la red que le hemos llamado Poquitits porque es nuestra moneda para establecer los intercambios que decíamos, qué sé yo. Eh, yo otorgo un servicio eh, a, a este espacio el Guainatambo y me dan mi bono de 100 bolivianos y 10 Poquitits, digamos. En los poquitits son nuestras monedas. Eh, entonces, eh, yo tengo 10 poquitits y 100 bolivianos. 100 bolivianos que me voy a comprar otras cosas allá afuera, compro mis cosas de casa. Y tengo 10 poquitits que hago circular en economía entre las personas eh, que vienen al JATU, que son eh, los productores y productoras. Entonces, los productores y productoras dan, qué sé yo. Eh, yo doy mi miel. Eh, mi miel está a 65 bolivianos. Y puedes comprarlo tú a 63 bolivianos y dos poquititos porque eres parte de la red, es una red de confianza, es una red que trabajamos desde otras economías porque sabemos que tú has prestado servicio a este espacio y se te ha pagado con tantos poquititos entonces es un sistema de economías que va igualándonos eh, entre eh, las cosas que queremos fortalecer no voy a, dar, no voy a ir a intercambiar mis poquititos con la salchipopera, digamos entonces voy a cambiar mis poquititos con las eh, organizaciones que queremos fortalecer y estas son los eh, los productores productoras de baja escala que también se suman a esto o sea no todos se suman entonces como decíamos eh, se suman eh, los que tienen que sumarse los que creen también en el proyecto y en estas otras economías eh, y al estado todo el mundo le disputa el tema de economías. Como decía, todo el mundo juega pasanaco. Y es un sistema de economías por fuera del Estado. El Estado no puede controlar los pasanacos porque es un juego de inversiones. Buenísimo porque ayuda a, mucho a organizaciones pequeñas. Entonces, um, agarra... Eh, todos ponemos a 100 bolivianos los 10 y le damos al Eric este mes y el Eric sabe que va a tener, que sé yo, mil bolivianos y va a invertir, qué sé yo, en comprar un cargamento de papas que después lo va a vender en su puesto. Y a la siguiente me toca a mí y yo voy a, qué sé yo, comprar... Varios audífonos que voy a vender a mi puesto, algo así. O me va a tocar a mí voy a terminar de hacer mi casita. Entonces, es un sistema de inversiones que el Estado no controla. Las personas lo juegan aquí mucho, en todo sentido, en todo ámbito. Pueden jugar, yo trabajaba de limpieza antes de trabajar en este lugar y era mesera. Eh, cuando yo trabajaba de mesera, jugábamos entre los meseros, el seguridad, el policía, pasanacu por un tanto de dinero y también sabíamos que jugaba el jefe de la oficina. Ellos jugaban por 3,000, 5,000, 7,000 bolivianos, nosotros jugábamos por 100, 200 bolivianos, pero son sistemas de economía que el Estado no puede controlar. Pero son propios de nuestras eh, regiones, entonces de nuestros eh, pueblos y de nuestros sectores más sociales populares. Eso tal vez sí te respondí, Hishem. Gracias también por la pregunta. Yasmín, pues estamos encantados con esto, ya estamos en el borde del, de terminar la plática. este te, te quería preguntar porque aquí hemos estado medio recibiendo algunos este WhatsApp, sobre todo del equipo... De redes, ¿no? Este, que decían, ay, oye, ¿cómo no se transmitió esta plática con tanta riqueza, con tantas cositas tan buenas? Este, bueno, yo te, te quería preguntar sobre eso si quisieras que, que después la podíamos poner en YouTube, o por lo menos digamos que, que, que tengamos el documento de acceso restringido para las personas que están aquí en el grupo o sus propias organizaciones y que puedan después descargar el video y la presentación, este, como, como tú nos digas. Pero sinceramente creo que es así, es un conocimiento riquísimo el que nos, el que nos traes, que como tú bien dices, es una semillita que está adentro de, de todos nosotros, que alguna vez, a veces en la... Acá, por ejemplo, uno de los sistemas que tú dijiste son las tandas, ¿no? Este... Que, que así se le llama, que van tocando, van haciendo estos esfuerzos de la economía, pero que yo creo que sería muy útil para muchos de los medios de comunicación que están siempre pensando en la sostenibilidad y que a veces están pensando en la sostenibilidad eh, como, como, ay, que podamos meter publicidad del gobierno, ¿no? que podamos este, meter publicidad de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y esto, que este, este ejemplo, yo creo que nos serviría muchísimo para ilustrar cómo se puede de otra manera, ¿no? Eh, y, y cómo, y que pues realmente todas estas cosas que ustedes nos han compartido es así un... Un, un capital, digamos así, un activo buenísimo, de ponerlo en términos económicos, eh, un activo buenísimo de conocimiento de los medios indígenas y comunitarios, ¿no? Hoy se habla un chorro y hay cursos ahí que te venden de la economía circular y no sé cuánto. Cuando esto lleva este. Miles de años, llevamos cientos de años, llevándose no sé, y practicándose por las comunidades, ¿no? Por los pueblos. Entonces, este bueno, pues ese es, es un poquito preguntarte eso y agradecerte también por, por toda esta generosidad de compartirnos sé ese si conocimiento. No, gracias a ustedes por el espacio y sí... Sí, eh, sí, sí, tranquilamente pueden difundirlo. De hecho, tengo compañeros que saben mucho, mucho, mucho. Estoy compartiendo así el poquito pero así igual, eh, los compañeros de la red igual encantados también, si es que se quiere presentar a profundidad y los documentitos el textito si no me equivoco se acabó, eh, tenemos unos aquí en la productora, pero son de la productora, eh, pero que les voy a preguntar más bien cómo podemos hacer, porque son textitos que, que lo vendemos así en físico que, que lo sacamos sobre las economías, pero por ahí voy a seguir consultando como les dije, Guaynatam el lugar donde yo estoy tiene más años que yo. Entonces, oh. <ríe> o sea, yo llegué reciente, <ríe> recientemente acá, bueno, hace unos 3-4 años. Entonces, y aprendí mucho de aquí y, y, pues, eso sí los puedo compartir también. Yo gustosa, porque me he enamorado también de esta otra forma de mirar las economías eh, y mirar otra forma de gestionar radio también es muy importante. Oye, no, y ya, ya mira, aquí, aunque. Es... Está Carlos, si él es más encargado de esa área, pero ahora sí que en esta cosa del compartir, este, yo creo que desde el CITSAC, si se acabó la edición, podemos apoyar para, para que se vuelva a, a editar y publicar. Estaríamos encantadísimos porque creo que es, eh, sería súper importante que, que se pueda contar este, con eso. ¿no? Entonces... Buenísimo, voy a hablar aquí. Buenísimo. Y sí, sí, sí. Nosotros encantados, ¿no? Porque claro. Es muy felices de ser. Buenísimo. Igual les voy compartiendo otros textitos igual que hemos sacado. No, gracias. Igual eso era importante también algo que recalcar Nosotros no pasamos publicidades. Esta de la publicidad de los silpanchos, estas publicidades cortas, chiquitas, sí. Nuestro sector de publicidades son más que todo esto de los tejidos de cuidados, que me parece importante decir, eh, conversando con la Pachamama, microespacios educativos. Esos son... Como decía, no generamos de las publicidades, sino de los aportes de los mismos programas que nos pueden hacer porque creen en la radio y creen en la radio porque nos hemos dado la tarea de buscar esas personas que, que sintonizan horizontes comunitarios, porque con ellos creamos lazos de confianza y con ellos se puede generar redes. Eso me parece muy importante recalcar. Eh, no hay redes de economías de reciprocidad y redistribución sin antes generar lazos de confianza desde estas economías de lo intangible. Entonces eso es muy importante, creo que esa es la base de todo. Si no creamos uh, esta economía de lo intangible eh, y fortalecemos estas redes de confianza, esto de las redes de redistribución y, redistrib y reciprocidad se cae. No necesitamos primero generar estos pasos. Creo que eso es así como que, que, que la clave de mirar, por eso es importante generar redes antes que, que, que este otro paso, que como digo, son 26 años que estamos igual caminando así de poquito. Ay, pues bueno, yo no quiero terminar, pero pues <ríe> tenemos... <ríe> este, pues nuevamente agradecerles a todas, a todos, a todos que hayan eh, compartido todo esto que nos pudieron compartir ha sido una gran a mí estoy fascinado con este diplomado lo voy a decir cien mil veces <ríe> el cansancio porque este de verdad es, esto es como poder tener este espacio donde podemos hacer estos intercambios se me hace riquísimo, ojalá y pronto el cobicho nos deje, este, no, nos dé la oportunidad de, de, de encontrarnos físicamente. Ahí estamos haciendo el cochinito para que esto suceda, ¿no? Este, ahí ustedes ya cuando sientan, pues vean dónde, ¿no? Este, pero pues, seguramente lo tengo la esperanza de que lo vamos a hacer, que nos veamos, que nos podamos abrazar, que nos podamos contar todas estas historias. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Y todos. <laughs>